Buongiorno, cari amigo, da Pablo. El giorno de hoy, ¿qué cosa faccio? Faccio un pranzo Freezy Max. Doy una idea: ¿qué pranzo podemos hacer al pranzo? Ya he hecho eh, una prima colación energética, eh, dolce y he hecho una salada. El giorno de hoy propongo un pranzo, un pranzo muy molto, molto fácil de hacer, que más o menos en 5 8 minutos lo, lo podemos hacer. Mira comando, va, que hay la primavera y que está llegando ya el estate. lo sé so que la gente no quiere manjarse bien que medio que comer este chivo, que son usando Igual mira, el día de hoy tenemos el polo, habíamos el pomodoro, el brocoli, el la barbabietola, más conocida en español como la remolacha y la ensalada Ahora vamos a, hacer este, a preparar este delicioso piato sin más un pranzo energético, mira cobarde, mira cobarde. que quiero que las personas estén siempre fuertes, fuertes y con buena energía para realizar tu labor tu compiti todo lo que tú haces importante un pranzo equilibrado ¿qué mejor que este pranzo? ok, voy a iniciar, voy a iniciar el primero con cocinando el brócoli, que si vale un poco de tiempo adesso eh, cerco la padera para hacer el polo después que hago el polo eh, el polo lo vamos a condir con con cualquier cosa, yo lo condisco, yo lo condisco con un poco de esencia y le ayudio un poco de limón. Y va a hacer una, una buena combinación con el abocado, que guarda grasa, grasa buena, importante para la fertilidad del buomo como de la dona. El pomodoro, el barbabietola, todos estos ingredientes nos darán toda la energía que habíamos visto en nuestro cuerpo, ¿Qué cosa no voy a hacer? Voy ¿no? a hacer todo lo a la grilla poro la grilla la padella dopo faccio una ensalada, la cuota ensalada le voy a añadir el pomodoro, le ayungo el abogado, le ayungo la barbabietola, eh, es un plato easy fácil de hacer, vira cobando, vira cobando! a fuego que se escalde la padella esta carta nos sirve para asciugar un poquito el pollo, no? Porque si el olio está caldo y lo metemos así, ¡pá! Hacemos un casino, no va a ver de hacer casini. Ta, ta, ta, ta. Perfecto. Voy a añadir un toquino de olio, un goccino, solo un goccino, olio poco, poco olio. toda la panela. Vamos a meter nuestro pollo, ¿va? Vamos a calibró un poquito la, la esencia. Toy de orígano que me pierce tantísimo. Con el paper. Vamos a ver, un poquito de limón O si Así un poco de sujeto de limón. polo ok ok ok perfecto nuestro polo es casi pronto a eso le ayudo un poquito de sale sale que no mantiene sale, la salida sale ta, ta, ta, ta, ta. sale sale a piacere nuestro polo guarda ¿vale? nuestro polo perfecto ¿vale? para guardar apanado Ahora, guarda el voy a hacer el contorno, voy a hacer la insalata, mira comando, mira comando, ¿no? vale, a insalata con la barbabietola, con el pomodoro, aunque con el avocado y brócoli, perfecto el brócoli pronto que no manque en la vostra dieta el brócoli peligosa uno que va de debe estar hecho. leosa ¡Ah! fuerte fuerte ok perfecto ahora como está remaniendo nuestro piato brocolilla y polo polo ya panato ahora eso voy a fare voy a fare voy a fare la ensalada la ensalada mira cómo comida cuatro perfecto perfecto de trabajo canto un pomodoro les recuerdo, quiero añadir a la ensalada cualquier otra cosa que te gusta a mí. Te gusta una ensalada muy sencilla. Pomodoro, pomodoro. Le meto la barba abierta, Le añado un poco la, el aceto. Un gocino de olio. Y subito, y subito. A esta, a esta eh, ensalada yo le voy a añadir el, avocado, el avocado, così, y Cosí viene un saborito, viene un delicioso. De, delicioso, del paño italiano propongo la barbabietola, podemos meter en el este pezeto chico, largo, corto, como voy. me dijiste la barbabietola porque tiene sales, minerales, vitaminas, calcio, potasio, perro. Tuto, tuto, tuto. Ayuda a que per, y tumor vasculares. Ayuda, ayuda, tuto, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda la barbabietola. Organismo con un buen pranzo. Ok, perfecto. ta. Okay, perfecto. estar cómo está de bueno. Ensalada. Barbabietola, pomodoro, yo apuesto, le agrupo un poco de, de. le voy a añadir un poquito de. ¿Qué le es? Orígano, orígano, orígano, orígano, orígano, orígano, un poquito a, a piacere. Ta ta ta, a piacer. Ta ta ta, ta, ta ta ta, ok, perfecto. Olio, olio, olio, olio, olio. perfecto. Rica ensalada. Perfecto. Una ensalada rica, enérgica, como a ti piace, como a ti piace. como podéis guardar, ¿eh? Esta ensalada rica físimas, ensalada polo y brocoli, esto nos aportan grandes nutrientes a nuestro cuerpo, mira comando no debete nunca, aunque saltar el pranzo, così, eh, lo importante, al día debemos manjar racionadamente, podemos manjar la prima colación, el pranzo, después pranzo un espuntino y por último la cena, la cena, no quiero que se eh, veis un poco, que no niente por la mancanza de, de tiempo para hacer el pranzo ¿Ves este pranzo? Guarda? Dura 7 minutos dura en casa ¡Ta ta ta ta! Eso es tablo, guarda A eso es tablo, puede nuestro piato, guarda Es muy fácil, guarda brócoli pollo lo le falto a la, a la panela o a la grilla eh, La ensalada, la escondita con un poco de óleo, eh, orígano le he meto... ¿Qué más le he metido? Le he metido el aceto y un gocchino de olio y sale a piacere. Al polo eh, le he metido un poco de limón eh, y un poco de origano. A este broccoli le puedes añadir un poquito de olio, como voy. Yo lo he hecho así, tanto... ¡Oh, me manca ¡Ay, qué cosa me manca Un poquito de sal. El ta, ta, ta, ta, ta, ok. Ahora, un poquito de agua. ¡Agua, agua! Agua y le podemos ayudar después estas galetas, galetas son galetas integrales carbohidratos guarda, una o dos te fa bien complementa con tu alimentaciones si tú no bene, te has comportado bien, te has alenado, hay falta de ejercicio aeróbico y te estás desalenando con Pablo puedes tener un, una copita de vino va bien o ni tanto su copinda, su copa, su biquiere de vino va bien mira cobando, mira cobando. por el giorno de hoy Habíamos finalizado, gracias por guardar este pranzo si más Si aún no te has inscrito, inscríbete a esto Yo a esto disfruto mi pranzo porque al topo de esto Vado vale en piscina, vado vale en piscina, vado vale en piscina oh, Buen apetito para todos y mira cómo ando mm, Rico, saborito